Bueno, doctor, eh, acá nos contaba el doctor Baque sobre su clienta que está bastante anímicamente pasando en los primeros momentos, el momento, quiero que me cuente cómo está la suya. Bueno, Agustina está sobrellevando a esta situación, sigue trabajando, ya trabaja en el sector público, en el sector privado y esperando el momento del juicio, cumpliendo con cada una de las citaciones que ha recibido en la Fiscalía, dando explicaciones en el momento en el que tenía que dar explicaciones y frente a quienes tenía que dar explicaciones. Está mm. tranquila. Porque Maradona, está tranquila Está tranquila porque Maradona no falleció de un evento relacionado a su especialidad, que es la psiquiatría. Mm. Falleció de un evento relacionado a la cardiología y no estaba a cargo suyo el seguimiento ni clínico ni cardiológico del paciente. Para eso la prepaga había dispuesto de una empresa de medicina de internación domiciliaria, sí. que había dispuesto de un médico clínico ¿Y, y de un grupo de enfermeros. Sí, y escúchame una cosa... Con esto no quiero decir, Flor, si sí. yo estoy diciendo... No estoy cayendo en la bajeza que, en la que caen algunos colegas en algunos casos de decir, no, mi cliente no tiene nada que ver, la culpa la tiene el otro. Yo lo que te digo es: Maradona se, se murió de un evento coronario que ni siquiera el director de la clínica de Zona Norte en la que estaba internado, cuando declaró bajo juramento de decir verdad, dijo, la verdad que para nosotros no era previsible que tuviera un evento coronario. Pero dicen que agonizó cinco días. No, eso no es verdad. ¿Quién lo dice? Te lo, lo dijo digo yo, Flor, Yo tenía dicho, 108 de sí. pulsaciones bueno. por minuto, 108 en reposo, no le dieron una sola medicación. ¿Por qué no, no lo di a la enfermera? Dejarme... Bueno, a ver. No le dieron pero, pero, una ahí, sola medicación eh, bate, para el problema cardíaco. No. Pero decime si estoy mintiendo. Yo miento. Pero ¿por qué no me denuncia? Flor, te... ¿Por qué no me por porque no me meto con otros colegas? Escúchame una cosa. Mentir, mentís vos. Vos Ahora, que tenés que cantar como, deja terminar, como el corrión feo para que no metan presa a su clienta. Claro, pero, que les quede claro. Te voy, a contar algo, te voy a contar algo que está en el expediente. Es al continuo. otro día muerto Maradona, Kosachov, mirá lo mal que estaba, que hablaba con Díaz a ver si podía pagarle <risa> 160 mil pesos mientras, durante el velorio de Maradona. Estaba preocupado a ver si le pagaban los honorarios. Esas eran las charlas de Kosachov Esa... al otro día. Pero, bueno, pero si trabajó, no pero si trabajó también. Pero mira qué preocupación: se te muere un paciente y vos estás preocupado por que te pagues, Flor, Flor. Y bueno, discúlpame. porque veía que no sabía, porque ahí discúlpame, quedó todo tu turbio, doctor. ¿Esas son las bajezas? que yo creo que le hacen daño a los que siguen su vida, como los familiares de Maradona y los Los familiares de Maradona, Badín El dicen juicio... que su clienta lo mató. Bueno, eso parece... dicen los familiares de Maradona. Eso lo dicen. Aguardo un segundo, por pero favor. Pero es que Él lo dicen. Sí. Pero no y lo es de es falta de respeto decir, para bajeza, los familiares bajeza, hablar de esta manera. Pero es que dicen, los familiares de Maradona dicen que tu clienta lo mató. Bueno, para y eso, en una república hay un sistema judicial que va a determinar a través de una sentencia. No vengas acá, porque acá venís a debatir. Si, si a vos te parece Estoy era el juicio con con eso, respecto por la vida. No, no, hay algo que dijo, víctimas... doctor, hay algo que me parece que es interesante, que es lo de la nota que le hicimos el otro día a Darma Maradona, donde ella sí decía que por fin, después de tres años, los va, los va a poder mirar a la cara. No sabe si ellos. ¿Van a poder hacer lo mismo con ella? Bueno, eh, para eso va a estar el juicio y mi clienta no va a tener ningún inconveniente en ir al juicio y como lo hizo en el momento procesal oportuno, de dar las explicaciones que consideró eran las pertinentes. Así que no va a haber ningún problema. En un marco de respeto y el hecho de que yo venga a un programa de televisión, Flor, no. No vengo a un programa de televisión serio y con panelistas serios y con una conductora serie de trayectoria, no vengo a lastimar ni a los familiares ni a los imputados. Vengo a contarle a la gente, por un tema que, es que le importa mucho, clienta, que la muerte de. A la de el enfermera libro. haciendo campañas de prensa, Badín, antes que vos llegaras. Ya lo dijiste. Yo, yo, sí, no lo tiene... digo y tengo las pruebas. Ya, lo hablaste con un panelista. Estamos lo hablando tengo... de otra cosa. ¿Y por qué Flor, hizo no. eso? ¿Por qué hizo eso en el comienzo? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué culparon a esta mujer si supuestamente eh, era inocente? Eh, en lo que hace Agustina Cosachov, no hay una sola prueba, no hay un solo audio que diga la culpa fue de la enfermera porque íntimamente no lo cree. Porque te repito, no hay una atribución de responsabilidad para alguno de los ocho imputados y no corresponde que los imputados digan quién fue el responsable. Por eso no? hay que ir a la justicia. Yo le voy a preguntar no. a Mauricio Alessandro, ¿por qué siempre lo quieren meter? Digo, porque constantemente siempre está volando la sombra de Matías Morla en este asunto. Bueno, porque fue el socio de Maradora durante mucho tiempo... A mí me da la sensación que era un interés económico. ¿no? Bueno, ayer Burlando nos habló, chicos, de ese tema sí, también. Nos no habló de, de, de que, que justamente habló. habían firmado, no en sus condiciones, en sus sí, cabales. Habló, Había sí, firmado sí, documentos sí. que tienen que ver seguramente con Satvica. No es lo que me dijo a mí, Fernando, cuando yo le dije, escúchame, a Dalma y Yanina, él no era en ese momento abogado de Dalma y Yanina en esta causa, sí. les donaron a Ojeda, a Yanina, a Dalma y a alguien más, le donaron 5 millones de dólares, durante los ocho años que Morla fue el administrador, el representante. ¿Cuál sería la razón para que a vos te donen un millón de dólares, tan bárbaro cuando te lo dan a vos, y cuando le da a las hermanas Advika está mal? O sea, no creo que Burlando pueda afirmar eso, porque se llama doctrina de los actos propios. Si a vos cuando te regalan guita está bien, cuando le regala a otro también está bien. O, a, o sea, a, a menos que fuera intermitente. No bueno, puedes desheredar, eh, Mauricio. Bueno, puedes desheredar a, a los hijos. No se puede desheredar. Otra vez a lo hijo. dijiste, eso ya te lo enseñé. Pero que que volvemos, volvemos no a lo mismo. Y no, pero me lo dijo la tía habla, Baudry cuando estuvo acá pero también. Pero Baudry es un burro. ¿Cómo te va a decir que.? No, pienso, digo. Sería un burro si te dice que no se puede desheredar a los hijos. Claramente, no se puede desheredar a los hijos, lo sabe todo el mundo. Pero vos, mientras te, estás vivo, haces lo que querés con tu patrimonio. Si hay actos eh, indignos, no sí. hacer... se puede desheredar si podés... hay actos indignos de parte de ahora, Mauricio. Bien, pero vos, sí, mientras vos le, da, vos le donás a quien quieras, lo que no puedes afectar la legítima, pero sí. vos poder repartir Pero eso tus a vos te como parece quieras. que es poco la empresa, eh, digamos, Ya la... te conté la historia de tu ¿Por qué no va a la casa? No, pero de lo que contó papá? no pero ayer... Pero, pero, pero, pero, no Mauricio, perdón, ayer lo dijo, lo dijo burlando y lo dijo bien clarito Lo está dijo en de el marco. En el dijo en el marco una nota que hace Dalma, con nosotros donde Dalma deja en claro de que obviamente hay más personas atrás de todo esto apuntándole a Morla, más allá de los ocho imputados. Está bien, pero usted burlando no habla y dice, que, la, que la, y va le a Morla. Porque ellos No, sal... no, porque siempre Talma y Janine estuvieron enfrentados con la Morla. Jus, la JUS. Ellos tuvieron tres años de investigación, hicieron cuatro causas penales en cuatro lugares diferentes y en las cuatro, en, tres de, en dos de ellas, ni siquiera fue citado Morla. Y donde lo imputaron directamente, salió falta de acción, incompetencia, prescripción. No existe ninguna causa. No ha declarado en indag indagatoria Morla. O sea, te ¿No? siguen Pero hablando te puedo que... Mauricio, Mauricio, de Morla? Voy a contestar a Mauricio técnicamente para, para que la gente entienda en su casa. A ver. En el caso García Belsunce... Ah, bueno. ¿Y yo qué tengo que ver con García Lo Dejame Belsunze. terminar, ¿viste? Ah, Hablamos del caso de Lo explico técnicamente. En el caso García Belsunce, sí. Pachelo no fue mencionado, no fue llamado a indagatoria, y terminado 15 años después, le hicieron un juicio a, a Pachelo por la muerte de, de, de sí. María Marta García Belsunce. Y terminó condenado. Que, que, que, que no esté nombrado a alguien en esta causa. No, no si es significa tú, que esté no, afuera. No, Pachelo estuvo imputado. ¿Cómo no estuvo imputado? Si terminó condenado, ¿cómo no estuvo imputado? Se absuelto. Terminó... Put... Salió absuelto. Está condenado a nueve años, Pachelo. Pero por absuelto. otra cosa. Salió absuelto, Mauricio. No la... En un solo juicio Salió absuelto. está condenado No se sé, de acuerdo en nada. No Igual, chicos... Les si les... no, les... va a salir la de, la la cárcel, la de la cárcel. libre. Bueno, primero y principal... Dicen cualquier cosa. Lo importante de esto es que está en la justicia. Lo importante es que la justicia va a empezar el juicio. Pero si no le creemos a la justicia, Flor, si ustedes siguen repitiendo, detrás de esto puede estar Morla, los periodistas es general. No, es lo que está, dicen lo que bien, los la herederos. La justicia lo lo dijo que, que no. Ustedes debieran informar. La justicia dijo no, la que morla la familia lo dice, Mauricio. Tampoco, no, tampoco de no, La familia lo dice. Verónica Osqueda también. Todavía no lo dijo pero la justicia. Pero, yo, pero a ver, la justicia no nunca lo no. citó a declarar en esta causa. Bien,